Continúan las actividades de preparación de los Juegos Centroamericanos Esta vez el Comité Olímpico y autoridades gubernamentales Se realizó el acto inaugural del segundo curso Donde estarán participando los entrenadores nicaragüenses María Antonieta con Espinosa. Siempre digo mi segundo apellido porque mi madre le costará. <ríe> Soy vicepresidenta. Somos dos, dos damas. En... El ejecutivo del comité olímpico, Berta Cuadra, que es la presidenta de, de voleibol, que ahora mismo está en Canadá con su equipo de voleibol, y este, estoy yo, yo siempre fui de atletismo. Bueno, eh, como le digo, es un equipo de trabajo que, que viene realizando estos este, este juegos, desde que se pedió la sede, como lo dije, verdad, durante el desarrollo de la inauguración, el Comandante, el comandante perdón, Daniel Ortega fue el que solicitó con el, nuestro Presidente Medellán la sede de estos Juegos. Eh, aquí pues, se anunció que, que sí autorizaba pues, eh, la sede de los Juegos Centroamericanos y después ya en los Juegos del 2013 se pidieron para Nicaragua y, y la sede pues, fue concedida para Nicaragua. Y se está trabajando duramente, si ustedes ven para Nicaragua es pues, eh, eh, algo increíble, algo soñado tener tantas instalaciones deportivas, a su vez, que no se están haciendo solo en las que se va a competir. si sí tengo entendido, son más de 40 instalaciones deportivas en todo Nicaragua que se están eh, mejorando para crecer, ir creciendo cada vez más eh, el nivel de nuestro deporte nicaragüense. Eh, bueno, con respecto a los entrenamientos, ahorita estamos cerrando uno de los mesociclos y el mes que viene empezamos con otro mesociclo que es otra preparación. Eh, ¿Pero bueno, para qué va a estar en una actividad? ayer vino el sol, a la arena de España entonces con, este, con esta semana estamos empezando nuestro ciclo que sería hasta, hasta los juegos La eh, preparación que tenemos entrenamos a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde no, lo que es, hay que quitar. La two, 상황, dos horas cada turno. Y bueno, sí, eh, esperamos no, no, que Juegos... Juego, es, podamos en parte, alcanzar los objetivos y no, las la la metas que tenemos: que, que son no, no, no, no. por el partido no, no, no, del, de no, no, no, no, del equipo femenino, y tener ganar el equipo. El maestro Ángel Arenas, entrenador de la Selección Nacional de Karate de España, llegó a nuestro país Nicaragua para entrenar a la selección nacional de karate que participarán en los Juegos Centroamericanos. Ángel Arenas. Bueno, veo un reto muy importante para los deportistas de, de Nicaragua. Es, la verdad es que es, es un reto maravilloso porque es competir con el más alto nivel, nivel a nivel centroamericano, son participar en unos Juegos y siempre eso nos da un un plus de, de intensidad y de ganas de, de hacerlo bien, además al ser aquí en Nicaragua hay una inversión importante en su formación, en sus entrenamientos y eso les va a ayudar a, a estar en lo más alto, seguro que estoy convencido de que lo van a hacer genial. ¿no? Bueno, solo es la categoría absoluta, eh, en los juegos estos están... Eh, la gente que estamos trabajando es la categoría absoluta y bueno, durante esta semana lo que vamos a hacer es potenciar un poco de forma genérica las, las mayores características, las mejores características de cada deportista y cada competidor. La industricracia de, de este deporte aquí para mí es, es conocida porque ya son varias veces las que, que estoy trabajando con, con ellos y lo que bueno, voy a intentar es apoyarlos en, en su trabajo, en su entrenamiento y darles pues, un, un plus en, en su formación para, para este torneo. ¿no? Castro, presidente de la Federación, honorario de la Federación de Karate estamos preparando al muchacho para los centroamericanos, ahora en diciembre ahora, es decir, ahorita en esta semana tenemos el privilegio de tener a, al censor de arena que es entrenador oficial de la eh, Real Selección de España eh, y después de esto los muchachos van a ir en octubre más de 20 días a Dominicana a una base de entrenamiento y a competencia a, a, a tope como se llama y el 30 de noviembre se van para Cuba. Regresan, digo, el 30 de octubre, y se van para Cuba y regresan el 30 de noviembre. Un mes intenso en Cuba, de entrenamiento también, de preparación, para venir a conquistar medallas en diciembre. Todas estas actividades cuentan con el apoyo, el respaldo, permanente e incondicional del Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega, de nuestro gobierno, para lograr que estos Juegos sean memorables a nuestra linda Nicaragua.